Buenas noches a todas y todos. Um, siempre me encanta estar con otras almas en el camino, ¿no? Y a veces, ¿no? Estoy donde están ustedes y a veces acá. Y no importa que que lado con micrófono o escuchando, uno aprende siempre, ¿no? Porque creo, para mí, um, el tema es que siempre, en cada momento, hay algo que quiere nacer, algo nuevo, una, una, una perspectiva no vista, viste antes una, una nueva como experiencia pero para permitir esas nuevas cosas aparecen uno tiene que estar presente y entregados escuchando con no solo oídos no yo tomé una tarjeta una vez que dijo tu corazón tiene orejas. Oh, qué interesante, ¿no? De escuchar no solo de las palabras o sonidos, pero escuchar algo sutil. Y cada uno está en su camino. Yo, yo como Uh, estoy comprometida a mi camino espiritual que de una forma u otra um, eh, sintoniza con lo de Brahma Kumar. ¿no? Y que me gusta es que incluso Mariano, Claudia o Lady o cual, cualquier otra que está... Haciendo lo mismo es totalmente único. Cada uno tiene su camino totalmente único, aunque sintonizada con, con un camino compartido. Entonces, cuando hay una charla o un, un evento, un seminario, por supuesto, incluso tenemos una clase en la mañana, eh, todas las mañanas, ¿no? aquí a las 6, leemos algo y, y, y estudiamos, compartimos. Y para mí siempre es fascinante que leyendo o escuchando, para mí a veces es tan tan claro el tema principal de la enseñanza y cuando al final compartimos, todos comparten algo diferente. Pero, ¿cómo? Es claro, es eso. No. Porque cada uno está en el momento en que está. Y enfrentando, descubriendo lo que está descubriendo. Entonces, eso es mi forma de decir: ustedes tienen que estar alertas para captar lo que está en el aire también. Que está en. Tu propia, como campo energético que está lista o listo para um, agregar algo nuevo a tu propio camino. Quizás va a salir de mi boca, pero quizás no. Va a salir de algo de tu propio interior. Entonces, escucha bien. Bien. Y hello people, hola gente en, online. Um, para mí es siempre un agrado de estar con Brahma Kumaris. Yo hago cosas en distintos lugares y um, me encantan las casas de Brahma Kumaris. Casi siempre son casas como sencilla no tiene como ninguna pretencia súper agradable y lleno de, de vibraciones que nos ayudan ¿no? en ese des, despertar. Y bien inclusiva, ¿no? um, dando bienvenidos a, a todos. Entonces, este tema de cómo encontrar la, la especialidad. De cada uno. ¿Qué, ¿Qué les parece eso? Como otras palabras, porque las, la especialidad o las especialidades um, yo sé, son como palabras que yo escucho más en el camino um, de Bramo Kumaris, pero hay otras palabras que podemos utilizar también. ¿Qué otras palabras en lugar de especialidad les parecen que podemos ocupar don. misión, don, don, dones, talentos, virtudes, yeah. sí, y para, para mí es como la esencia precisa del alma, no fragancia, esa parte si estoy plenamente conectada, viviendo desde mi esencia presente, no puedo evitar que esa fragancia salga. Está. Y no sé de ustedes, pero yo por lo menos pasaba en un tiempo en la búsqueda de mi propósito, ¿no? Que, quería saber que fue qué es mi propósito de la vida más como ser de misión y en una conversación este fin de semana también con algunas personas no ese casi angustia existencial tengo que encontrar mi propósito qué es mi propósito y no sé ustedes tienen ese como necesidad de conocer para qué estoy aquí. En la, a veces, ¿no? Mirando la vida de uno mismo, la rutina, eh, la lucha. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Debería ser más que esto? Y no es para todos. Hay algunos que están bien contentos. Sin embargo, probablemente esa gente no está aquí. Porque si estamos aquí, estamos en búsqueda de algo más. Y ese algo más es quienes somos, quiénes somos. Y de vivir plenamente desde quienes somos realmente. Porque si, si miramos el mundo como es, Estuve pensando, ¿no? Um, un ser nace, y nace como una semilla, y empezó como brotar, como un retogno. Y estuve mirando um, en la cocina acá, un, ¿cómo se llama en inglés? Lo llamamos un, un mano de banano pero ustedes también, sí, sí, sí, sí. un mano de banano sí, sí. y un aparato que, que, que cuelga. Sí. Esa cosa también, oh, qué ingenio. Sí. Ya, yeah. entonces mirando ese, no hay una escuela, colegio, o, o ni una universidad donde los retoños de árbol de banano tienen que ir para aprender cómo ser solo crece nomás, crece desde su esencia, crece en su naturalidad, crece con ese ADN, ¿no? que, que es tan sí mismo, y apreciamos eso, y no decimos ya, pero tenemos un banano, no, no necesitamos o ese banano mejor que otro, ellos no preocupan de comparación, ¿no? O yo quiero crecer más que eso, como una raza de competencia, una carrera de, de crecimiento de árbol de banano. Es, es una locura. Pero nosotros, seres humanos, no, per, no estam, estamos permitidos y no permitimos a los niños crecen desde su esencia. Tenemos una, un cuadro, como una, una caja, y ofrecemos opciones. ¿Qué quieres ser? Esa pregunta es en todo el mundo, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando crezco? ¿Mí misma? No, bombero, astronauta. Pero solo tiene esa idea que solo tengo que crecer nomás y ser feliz. Y por supuesto, los padres dicen solo quiero que mis hijos queden felices. Pero dentro de esa idea de felicidad, tenemos claridad de lo que es la felicidad, lo que va a dar felicidad. Aunque, nunca esa fórmula dio felicidad. Pero ¿qué pensamos? Si mi hijo tiene X, va a ser feliz. ¿Qué cosas? ¿Tiene X? profesión, una pre profesión de buen nivel. Sí. ¿Eh? Yeah. Mosa, esposa, esposo hijos, casa, casa propia, claro. caro. Moto. ¿Eh? ¿Qué cosa? Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. Moto. ¿Moto? ¿Moto? Un buen trabajo. Un buen trabajo mascotas Amigo. amigos de alto nivel ah, amigos de alto nivel casa propia, casa propia. como un, una posición social sí, ya yeah. plata mucha plata <risa> <risa> sí e incluso más <risa> plata un, una casa en la playa no es hay tener todo, todo todo eso va a ser feliz eso sí. es como las creencias que de acondicionamiento entonces bajo todo eso hay un como un hambre o no como que uh, se sí, un, un un hambre qué es the word first? sed un sed un hambre para la seguridad como, a, a, absoluta eh, cuando tengo eso entonces después de tener eso puedo enfocarme en ser feliz <risa> con todas las cosas que tengo que mantener <risa> no significa no tenerlos, podemos tenerlos y, y, y ser felices teniéndolos. Pero a través de ellos ser felices, contentos, ser plenos y satisfechos, expresados en la vida, eso nunca sucede. Nunca. Entonces, pero es más o menos... La, la construcción como um, social, mental de nuestro mundo y si uno no quiere andar por ahí quiere como armar su propia vida en otra forma esa persona tiene etiquetas asociadas como hippie <risa> ¿no? Ah, esa persona es hippie entonces encontrar lo que es mi especialidad es difícil porque estoy como formada, formada somos formados dentro una caja que nos restringe restringe restringe, restringe, restringe. Y no podemos naturalmente sentir, estoy aquí. No como estoy aquí, no, pero estoy aquí. No tengo que per perdonarme, no tengo que mostrarme, no, no hay tengo. Estoy aquí nomás, con toda la confianza en el mundo, porque sé que lo mejor de mí está saliendo naturalmente. Y podemos mirar niños antes de la formación, ¿no? antes de que van a la escuela, eh, para ser educados, podemos ver su confianza natural, inventando. Siempre tengo la, la imagen de niños en la playa, ¿no? jugando en la arena, construyendo cosas, y luego como destruyéndolos y construyendo de nuevo. Y ellos tienen tanta energía, pueden jugar todo el día, corriendo por ahí, por acá, como en el, en, el océano, volviendo, comiendo, y en la noche quedando felices durmiendo. No tiene estrés, no tiene ansiedad. Dice mi, mi, mi castillo de arena bien o no no están expresándose. Es tan lindo ver. Y si tomamos esa imagen y permitir estos seres continuar creciendo así, descubriendo lo que aman hacer, que, que naturalmente van a hacer cosas que, que aman hacer. Yo recuerdo... Estuvimos en una conversación hoy con uh, Marianne y compartiendo cosas. Y recuerdo trabajando con un futuroólogo, um, un amigo, pero hace 25 años. Y, y él me dijo: Las profesiones del próximo 10 años ya no, no existen, porque el mundo está cambiando tanto, tanto. Y tan rápido, ¿no? Microbiología no existía en ese tiempo. ¿No? Nanotecnología no existía. Fue poca, poca como mundo de bienestar. Ahora, el bienestar eh, en todo el mundo. Entonces, lo que está por venir no existe. Y los jóvenes de hoy, y niños ¿no? van a inventar distintas profesiones basadas en la necesidad del mundo. Pero la formación no es para ellos encuentran ese como en, um, encaje de sus especialidades con que nacieron con que el mundo necesita hoy en día. Eso no es la educación. La educación pertenece al sistema uh, como siglo pasado o incluso más antes. Entonces, estamos como formando seres para un mundo que ya terminó. Y necesitamos otras capacidades. Y todo aquí, aunque no somos niños, hay algunos más jóvenes que otros. Um, pero todos nosotros podemos, realmente reinventamos desde lo interior, aunque toma coraje, mucha valentía a veces para tomar un paso. Y eso, primeramente, es comprometerse a ser... Um, en, en, um, alineadas alineados con ese ser que soy originalmente antes de esta formación de la educación eso toma tiempo no es, oh super hoy voy a comprometerme mañana voy a saber no, porque hay una identidad formada que cada uno, si te pregunta quién eres, probablemente me vas a dar tu nombre, de dónde naciste, um, qué haces por tu profesión. Distintos lugares en el mundo tienen distinta formación. En Chile, me, realmente fue un como choque para mí llegar en esa sociedad... Y si encuentro con él, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? y ¿Cuál es tu profesión? O sea, ¡Wow! ¿Te en eso? Que, eh, interesante! Y luego, este, inmediatamente después de esa pregunta, ¿En, ¿en qué universidad estudiaste? Porque ahora estoy... <risa> poniéndote en categorías para conocer quién eres, quién no es, quién eres. Nada que ver con quién eres, pero yo siento más cómoda ahora porque puedo encajarte y yo sé dónde estoy en ese clasismo que es Chile. ¿Dónde estoy? ¿Más arriba, más abajo? ¿Somos pares y así puedo decidir continuar conversando contigo o no? no es pésimo pero yo a mí me encantó muchas veces porque yo no terminó mis estudios yo fuera esa persona que no encajé bien en, en esa caja buscando sintiendo perdida y muy dramática pero pues, sí y, um, pero me encanta en Chile cuando Estoy, porque escribí dos libros y charles y a veces con ¿no? 500 o 1000 personas y viajes en el mundo. Entonces, ¿cómo es um, presentación de Marianne? A mí me, siempre quiero. ¿Ella es? está hablando de mí? Es súper raro escucharlo. Pero ahora o sea, oh, tranquila también. Hice cosas así, ¿no? Lo hice, pero es como solamente una pinta, no una, un cuadro, no es quien soy. Pero en Chile me encanta estar con gente y say, bueno, karma ¿no? no, no? Um, entonces, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Y me encanta, una pausa, digo, ¿sabes que no tengo una profesión? <risa> <risa> y, y mirar esos sus No se puede como manejar esa ese cosa que no encaje, no, no encaja. No encaja. Ay, me encanta. Eso, y, y, y, tenemos, y a veces siento mal porque hacerlo y lo no, rescate. ¿no? Eso. bueno, pero es necesario tener, ¿quién eres tú? estuve en un um, un um, dice, partido de fútbol partido partido de fútbol eh, con ese futurologo él me invitó a él tenía como un um, no sé cómo se dice pero un un, un un lugar privado, como la. ¿Qué es? Palco. Palco privado, pero antes una cena con el club, con otras personas. Oh, ok. Nunca fui a ese, a ese fútbol particular. Ya, yeah, ok, bueno. Estuvimos sentados en una mesa y al lado de mí una silla vacía. Asiento vacío. En un momento, un joven, uh, no probablemente como 35, yo tenía quizás 40 en ese tiempo. Um, él entró en su traje bien guapito y se sentó y dice, hi, hola, mi nombre es Dirk. ¿Quién eres tú? Dice, ya, yo soy Caroline. Dice, ¿qué haces tú? Dice, wow, no, con todo ese como dueño del mundo. Ah, o sea, ya, bueno, una buena pregunta, pero ¿sabes qué? ¿Qué hace? No, o sea, ¿quién, quién, eres, ¿quién eres? Yo soy Dirk, yo tengo una empresa, directo en eso, ¿no? Tengo una empresa de programadores, de computadores, trabajo con muchos de los 500 de Fortune 500, ¿no? 500. Ah, 80 de mi gente, bla bla bla bla, bla, bla, bla como una, como si casi. Eso estoy escuchando. Bueno, eso me parece más lo que te haces, menos que quién eres. Entonces, la gente que te ama, ¿qué, qué dicen ellos de ti? yo eh, digo, Chuta, ¿quién eres tú? <risas> No, pero realmente quiero, quiero saber más de, de ese ser y dentro, honestamente dentro de un minuto y medio, estuvimos compartiendo él compartiendo a mí, estaba planificando un um, trek en uh, Machu Picchu Machu Picchu porque estaba sintiendo la vida tiene más, y un llamado más espiritual ¿sabes? wow, no? Solo requiere un poco de permiso. Permiso, permiso, permiso. permiso. permiso. Y creo que tenemos que dar a nosotros mismos permiso. ¿No? Eso no es tirar todo por afuera, todo el pasado. Por supuesto estamos formados dentro de una caja que pertenece al pasado y no, muy a menudo no es relevante en ese, esa época. Y tener otras ideas requiere um, varias cosas. Coraje, por supuesto. Um, si puedes desarrollar tu intuición, ¿no? que es el escuchar, escucho a tu propia voz interior, porque nadie más realmente puede contarte quién existe para ser nadie más. Otros que te amo, personas que, que están interesadas en conocerte, puede decir que los um, que lo aprecian de ti, que, que pueden ver ¿Qué, qué cualidades tiene porque el tema es el alma incluso dentro de esa jaula dramático ¿no? <risa> pero dentro de esa jaula el alma siempre está intentando volar porque es la naturaleza del ser expresar con con alas plegadas desplegadas, al desplegar, esa es la naturaleza y sabemos, ¿no? Cuando enamoramos, todos aquí en un momento de la vida se enamoró, por un ratito, por lo menos, sí, sí. <risa> antes de la... <risa> antes de la... ¡Oh! <risa> sí. <risa> um, y con eso realmente uno siente como volando, ¿no? Por un tiempo sentimos como, oh, Todo es más, más brillante. No importa cómo, la, cómo son la gente. Son bonitos, lindos, no importa. Porque mi forma de ser es elevada. Estoy vibrando con esa energía tan alta, es como volar. Y no sé para ustedes, pero para mí, esa energía, ese nivel, yo siento eso es como debería ser la vida. No, no, no era morada con alguien para tener eso, pero es como un regalo de la vida de alguien, de darme una una vista, si oh, sí, eso es natural, del alma, naturalmente como debería vivir así. Alegre, Alegre dichosa, asombrada. asombrada. A mí me gusta eh, crecer, como creciendo en mi español en Chile. Um, al lado de la cordillera de los Andes mirando ese donde al principio fue más nieve ¿no? Y, um, y no sé si, si fue un error de mi español o lo inventé creo que lo inventé pero uno es um, de esta asombrada lo otro es cuando algo tan increíble, increíble asombrosada <risa> asombrosada y sabes que viviendo en un país donde no, no tienes um, idioma uno tiene que ir más allá la caja por, porque se vuelve realmente tonta uh, tiene que entregarte a ser como a veces la gente reírse a tu tu forma de hablar y está bien, es como sacar el ego, que es útil, y volver un poco inocente. No, no ingenuo, porque ingenuo. ingenuo, ingenuo, ingenuo eh, el inocente. Y me encanta esa idea de, de ser inocente. Y eso es conectado de encontrar las especialidades. Porque, ¿qué? qué ¿Qué características ustedes piensen pertenecen a un, un ser inocente? ¿Qué características de inocencia? Espontánea. Espontánea. Sincera, sincera espontánea. Confiar, confiada. confiada abierto, explora. Abierto. Explora, explora. Curiosa. ¿Cómo? ¿Perdón? Natural. Sí, capacidad de asombrarse. Asombrosarse. Exactamente. Asombrosarse. Y eso requiere como volverte nuevo. En cada momento, ¿no? Todo es nuevo. Pero dentro de esa caja de seguridad que Bajo la caja, la, la, el valor principal de obtener es seguridad, ¿no? Tiene to, todo lo que hablamos al principio, la caja, casa, la, el carro, el moto, mi esposo, eh. mi papá, yo quería ser actriz, ¿no?, creciendo. Um, y mi papá dijo muchos son llamados, pocos elegidos tú no, no vas a ser elegida entonces mejor busca un trabajo en seguro en un banco muy parecido a ser actriz no. y sufrí mucho pero mi papá tenía la, la caja de seguridad y quería darme la herencia de la misma caja um, que fue por supuesto, de un lado, su intención buena, pero fue para su seguridad también, de verme encajada en sus valores. Y, y bueno, somos muy buenos amigos ahora, pero tomamos tiempo para llegar a eso. Entonces fui. Um, logré tener un trabajo en el banco y y yo puedo hacer lo mejor en distintos lugares ahora, pero eh, no, no, no fue un encaje para, para, para lo que soy, para ofrecer ¿no? al mundo. Y dentro de esa caja de seguridad, tenemos que saber todo, ¿no? control todo para sentir su seguros. Tengo que tener mi mundo como yo quiero tener mi mundo. Y ese nivel de, como el mundo es una lucha de poder y control, ¿no? Si está así, siento seguro. Mientras que está así. Fuera eso, surge toda la ansiedad del mundo. Angustia, de... Y, el control sale, ¿no? Ese freak de control de sale, ese monstruo que... ¡ah! Eh, yo, yo puedo decirlo porque estoy una en recuperación. ¿no? Hola, soy Caroline, soy control freak. <risa> <risa> um, en recuperación. Pero lleno de etiquetas. No esa profesión que conozco. Ahora siento seguro. ¿Tengo claro ahora? Ok. Lleno de etiquetas. Y etiquetas es como reducir la vida maravillosa a algo conocido. Ya, te conozco. Porque mujer, co costarriquense, te conozco. Estoy segura o siento en control. Tú, tú, tú, ya. Inocencia, chao. Curiosidad hasta el hueco. ¿No? Algo nuevo no existe. Espontaneidad. ¿Cómo? No estoy relacionándome con nadie, con nada. No con, ni con mí misma ni con la vida. En ese nivel de yo. Falta de la, la vitalidad de la vida, ¿no? De asombrarme jamás. Y menos asombrosarme. ¿No? Pero es tan lindo encontrarme con alguien. Estar. Ser con otro ser. Juntos. Estar con el atardecer. O al amanecer, porque el tarde ser aquí no ve por las nubes, ¿no? En la tarde. Pero al amanecer sí, aparecen los colores y todo. No, y, y no pasa todo. Yo, sí, yo sé, caminé por ese camino todos los días. Estoy, no estoy presente más. No puedo, no estoy viendo un una flor nueva que está abriéndose, dándome belleza y quizás un mensaje, una mirada a mí misma, mirando esa apertura. Todo en el exterior puede darme claridad como un espejo de mí misma, si estoy mirando. Entonces, ¿cómo conocer quién soy si estoy totalmente encajada en, yo sé, no hay espacio para ver nada. Tengo mi asiento, tengo mi, ¿no? Todo claro. Y que quiero decir, volviendo a mi papá, ¿no? Él, él quería que yo tenía un trabajo que dura para la vida. ¿no? un lugar seguro, con un, um, una trayectoria que, que me dio posición, plata, todo eso. Entonces, eso fue su idea, del banco, ¿no? Bueno, salí del banco, fui a estudiar, ser actriz, pero con ese, ese voz interior que dijo, muchos elegidos, bueno, llamados poco elegidos, y, y nunca siendo como con la confianza de simplemente ser quien soy, sin saber quién soy, porque formada y peleando con esa formación, entonces todo fue afuera. Bueno, eso no, no quedó bien, pero me, no me quedé bien con eso, pero mi vida me llevó a entender eventualmente de hacer algo donde aprecí como talentos en servicio a algo que sentí fue yo puedo decir ahora más cerca a mi especialidad porque cuando uno está como bien encajado en eso uno siente quizás no todo el tiempo, porque todavía tenemos ese acondicionamiento, pero hay momentos, y muchos momentos, y a veces momentos largos, cuando uno siente contento, ¿no? Y no con um, la ansiedad de rendimiento, ¿no? voy a hacerlo bien o no, performance anxiety ya dice así, rendimiento de ansiedad de rendimiento ya, más o menos um, no hay eso cuando estoy haciendo, después quizás cuando el ego entra y, y, y toda la caja de nuevo se vuelve para como verlo pero fue en el momento y fácil. Lo que estoy haciendo es fácil para mí. Y los demás pueden decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Has, ¿Cómo tú puedes hacer eso? hace qué? No, pero es fácil. Y, y ojo, eso es un poco resbaloso porque algo tan fácil no no, uno no da valor, pero es demasiado fácil, entonces mi misma, yo mismo no estoy dando el valor que eso tiene, porque viene bien fácil a mí, entonces si algo es fácil, es, eh, te hace sentir feliz, no te nota oh, la, el tiempo pasando, Está bien perdida, no perdida, perdida, pero como entregada, entregado a esa cosa. Está pasando tiempo y eso trae beneficio no solo a ti mismo, pero a los demás, a alguien más. No es egoísta, es algo que definitivamente va a dar beneficio. Y energía a ti mismo y incluso sin pago lo harías porque te hace sentir tan bien como um, realizar, ¿no? Y una forma de, de como mm, detectar es ser tiene que ser un poco de detectivo en eso. Volver a la vida. Porque incluso dentro de una caja, esa caja de seguridad que, en que crecimos, dentro de eso el alma está de jaula desplegando su, sus alas. En ese despliegue uno puede ver pistas. Entonces, uno puede hacer una, como un mapa de, de los altos y bajos de la vida. Y los altos puede, y, y como escribir en los altos las características o cualidades que yo estuve expresando y en ese momento, y ver como en los altos, um, las características en común. Y eso va a empe empezar a darme como una idea, porque el, al el alma está en esa altura. Y uno puede decir, cuando me encontré con mi, mi marido, ¿no? cuando me enamoré con mi marido, estaba aquí, cuando me divorcié estaba aquí también, ¿no? <risa> <Bueno. risa> Puede ser, <sí>, pero... <risa> y, y realmente no, no depende el contenido de una forma u otra. El contenido es, es ayudándome a ver, y gracias a eso otro, o la situación, puedo ver mi misma expresada. No. ¡Oh! en esa situación yo estoy en mi mejor gracias a esa situación ¿quién soy en mi más feliz? Mi, mi mejor, ¿quién soy? ese tipo de características estoy más o menos haciendo algo parecido en eso la primera vez que yo tenía esa alta yo tenía 27 años, ¿no? Tuve que durar. Uh, uh, uh, oh, durar. durar. Esperar. No, esperar, sí. Ah, um, oh, no. Bueno. Well, sí, también. Sí, también. Sí, no, incluso, bueno, olvidé um, pero uh, pasar muchos años de sentirme como perdida en el mundo ¿no? y tomé mucho drogas también y me, me como perdí en, en, en un, una vida que no, no me nutrí, uh, no, nutrí al, no nutrió el alma para nada um, pero me dio un nivel de comprensión y compasión para, para muchas de nosotras. Y aprendí cómo tener autocompasión, ¿no? De, de, de contenerme y entender que uno realmente tiene derechos, derechos de vivir su vida. La vida para quien nació la persona. Es un derecho de la vida. Y esa vivencia, expresando quién soy, libremente, eso, solo eso te hace ser feliz. Y eso el mundo necesita. Yo recuerdo leyendo un libro de Deepak Chopra, ¿no? el libro de los siete leyes de, de leyes espirituales. ¿ya? En eso él habló en una, un capítulo que él, él dijo a su, sus hijos, tenía dos, ¿no? hija y hijo. Dijo a sus hijos desde su pequeños, um, que ellos no, no tenían que um, pensar en sobrevivir, que él iba a cuidarlos hasta el punto que ellos encontraron su misión. ¿Para qué estaban aquí en la vida para servir al mundo, ¿con qué? Encontrando eso, él dijo, hasta, si tienes que busca eso hasta el final, yo voy a sostenerlos, um, porque eso es lo más importante. Él dijo, ambos fueron todavía en el colegio emprendiendo cosas desde sus dones ya teniendo ingresos para sobrevivir bien. ¿No? Entonces, sacar la presión de tienes que ser exitoso dentro de esa caja, encontrar quién eres y cómo ese ser puede servir el mundo, es otro, otro tema. Tiene fuerza, tiene poder y tiene confianza. ¿No? y seguridad real ¿No? seguridad eh, como no depende del externo seguridad que dura en el tiempo ¿Sale? y Jim Carrey ¿no? ese actor comédico maravilloso de máscara de ¿no? el mentiroso y ese, ese, el loco ¿no? Pero él habla muy abiertamente sobre la espiritualidad y manifestación y todo, es muy entretenido. M muchas cosas de él. Pero una cosa que él comparte que su padre, que fue comédico, com com comedian, también, su padre dijo a, a él desde su... Pequeño también, desde pequeño. Es demasiado fácil encontrar tu camino en la vida. <risa> Solo tienes que ver qué es tu talento. Que viene naturalmente de tu esencia. Observarlo y ver cómo eso puede servir al mundo. Y así vivir. Y él creció con esa confianza, que eso es la fórmula. Entonces, con la confianza, creencia, mira dónde está él. Y él, él cuenta esa historia de que él hizo un cheque, es, escribió un cheque de 10 millones de dólares en, escribió su propio nombre fue su cheque, ¿no? pero su propio nombre y detrás puso por servicio uh, de actuación en no, filmación, en película y puso ese cheque en su billete y todos los días después eh, uh, su trabajo común muda, mundano y trabajo de, como stand-up Comediante, ¿ya? Él salió um, yendo a Mulholland Drive que es, ¿no? Un nivel alto en Beverly Hills y, y pensando, imaginando, visualizando un día, él iba a caminar por ahí, yendo a su casa um, con ese cheque um, oh, ¿cómo se dice? cashed Uh, efectivo. En efectivo. Y um, entonces él dijo: dentro de los dos años él hizo esa película tonto y más tonto, sí. o no sé qué. Eh, ¿Qué? ¿Una película tonto? ¿Tonto? <risa> pero eh, lo vi recién, pero demasiado entretenido en algunas partes. Pero él recibió 10 millones de dólares para esa primera película. Y él entregó ese plata a su padre. Dice, eso, porque yo sé ahora cómo ese flujo de la vida es un juego nomás, que viene de adentro y de mi confianza y creencia. Mi padre me contó cómo vivir bien. Entonces, con mi padre, y voy a crear más ahora. Entonces, para cada uno de nosotros, uno de nosotros que no crecimos fuera de esa caja, uh, quizás algunos sí, y tu ejemplo, si creciste fuera de la caja, solamente siendo quien eres, eso es un permiso, un ejemplo para otros, decir, wow esa felicidad, esa persona que puede ser asombroso, que está presente contigo sin etiquetándote, etiquetándote, que en esa inocencia descubriendo, curiosa, sintiendo esa energía pasando a través de ti, que algo nuevo puede nacer aquí ahora. Si tú puedes dar eso a alguien, es un regalo a la vida. Y si no creciste fuera la caja, entonces nunca está demasiado tarde. Hacer esa investigación de los altos de tu vida y empezar a vivir desde estas características. Traerlos a tu meditación. No, llenarte en la mañana, notar, buscar en la vida dónde están estas características, como atraerte a ti misma, a ti mismo de vivir un poco de eso todos los días. Y cuando estás más y más en estas características, viviéndolas de adentro hacia afuera, que va a pasar tu vida, va a traer oportunidades y circunstancias y gente ¡Haló! ¡Sí! Así es, ¿no? Gente a tu vida para un encaje con quien eres porque el mundo te necesita te necesitamos como eres no como formaste, <ríe> como eres. Y con, con lo que aprendiste, por supuesto, en la vida. Y vas a necesitar de desaprender cosas. Ya es la vida. Y no con ansiedad. No No, no con esa ansiedad existencial tengo que. Eso todavía fuera. ¿No? Nutríe quién eres nutrir, como poner, como post-its <risa> en todas partes, abrir tu billetera, 10 oh, millones, 10 no. millones de colones no es tanto, ¿no? ¿O es? No, no es tanto. entonces <risa> <risa> Para algunos sí, para algunos no. <risa> Depende del momento. <risa> um, pero no es... Eh, yo le decía, pone, a mí me encanta, ¿no? En Kumari yo tengo una colección de todos esos mensajes. Y algunos son como, me toquen más que otros. En el, y eso, oh, me encanta eso. Voy a mantener eso cerca para leerlo. Y ya, yeah, yo, aquí ah, fue algo recién, en mi chiropracta uh, donde voy en Australia, ellos tienen mensajes ahora. Entonces tomé uno y ahora tengo en el acto, porque me gusta. Es, um, no es quien quien eres que te, te no es que estoy traduciendo. No es quien eres que te detiene en el camino. Está quien que pienses que no eres, ¿no? a hacer la traducción buena. It's not who you who you are that holds you back. It's who you think you're not. Mm. Alguien, <coughs> alguien me No es quien eres lo que te detiene, sino lo que piensas. Lo que no piensas. Tú puedes levantarte de pie y decirlo en voz alta. No es lo que eres lo que te detiene, sino lo que uno piensa en lo que no es. Bueno, sí, lo que uno piensa que no es. No es. Lo que uno piensa. Ya. Yeah. No soy, no, no, no soy esa persona. No, yo no, no soy eso. Yo no, no, mi, yo. ¿no? Pero no tenemos que pensar tanto cuando nutrimos ese ser que, que está como listo de aparecer en cada momento, porque es, ¿quiénes somos. Entonces, con esa investigación, buscando y nutrirlo por él, en todas partes, yo soy, yo soy, yo soy, me encanta ser, ¿no? Y, y agregar, nutrirlo como ese retoño y volvernos nuestros propios como padres de, o cuidadores de ese retoño. Porque nuestros padres hicieron su mejor dentro de su caja, que sus padres, todos hicieron, hicieron su mejor. Como padres, si somos padres, hicimos nuestro padre. Mejor. No, nadie intenta ser peor. Todos intentan mejor. Y ahora tenemos más información. Tenemos más educación. Tenemos capacidad de escoger. De crear la vida que queremos. Momento por momento. Recuerde esa película tengo que cerrar ahora quizás en esa nota Esa película de la sociedad de poetas muertos ya y ese dicho no Si the day, carpe diem carpe diem toma el día ¿no? pero hay otro que es carpe punctum es sí, es como si sí es tomar ¿no? tomar el momento porque la vida está hecha por momentos no por días por momentos y ser presente toma coraje de estar con mí misma con el rollo que está adentro de inquietud de la caja. Ok, entonces eso para está pasando y nutrir ese retorno. Ahora es mi responsabilidad, no puedo culpar a nadie. Si, si me da cuenta, ya, maravilloso. Y asombrarme, asombrarme, regularmente, regularmente. Se curiosa busca lo nuevo, nutrime. Y las especialidades son como el banano. Naturalmente aparece. Es un regalo al mundo, ¿no? Dando algo nutritivo a todos. Pero más que nada es mi naturaleza de cómo florecer va a suceder solo cuidando ese ese proceso de nutrir lo que es mi naturaleza cuando estoy con a los desplegados así tan fácil no <risa>